Los Arakur Lightning son fanes para gabinete de 120mm, vienen en 1200 RPM, son bastante silenciosos, emiten aproximadamente 22 decibeles y vienen en LED rojo o azul.